Hola, yo soy Jessica Esther Moreno, la negra mexa. Soy mexicana, pero vivo en Colombia, vivo entre la costa, en Valledupar y Bogotá. También estoy realizando trabajo con comunidades afros e indígenas allá en el Cesar. Y soy artista escénica, soy música, soy acordeonera, soy feminista, soy afroactivista. Y dedico todo mi trabajo artístico principalmente al descubrimiento y las intersensibilidades del cuerpo afrofemenino.